hola hola tejedoras bienvenidas a un nuevo tutorial para el día de hoy mis amores les traigo un hermoso chal chaqueta no sé cómo le conozcan ustedes pero es muy hermosa y quiero compartirla con todas ustedes chicas eh, quiero invitarles a las que nos acompañan por primera vez primero darles la, la bienvenida y en segundo lugar, invitarles a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que le den me gusta y que dejen sus comentarios. Listo, a las chicas que están suscritas, mis amores, bienvenidas una vez más a este tutorial. Bien, les traigo para el día de hoy, como les decía, este hermoso chal, que si se dan cuenta en la parte de atrás, pues trae una figura muy hermosa, miren. Me pareció muy linda y por eso quise hacerles el tutorial para compartirlo con todas ustedes. Bien, también está hecho en lo que es circular en la puntada abanico. Bien, en esta parte de aquí le coloqué dos botones, pero ya esto es opcional, chicas. Bien, bueno mis amores, no siendo más, vamos a iniciar. Para empezar, lo primero que tenemos que tener son nuestros materiales que es el hilo que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar este que mide aproximadamente 2 milímetros de grosor, un metro, marcadores, tijera, dos botones y el ganchillo con el cual voy a trabajar. Bien, entonces no siendo más mis amores, vamos a iniciar nuestro tutorial de hoy. Bien, vamos a iniciar con un anillo mágico vamos a hacer un anillo mágico Aquí, listo voy a hacer tres cadenas que contarían como un punto alto o un punto vareta hago un segundo punto alto y voy a hacer un tercer punto alto ahí está ¿Ok? Voy a hacer tres cadenas de separación y nuevamente hago un grupo de tres puntos altos. Uno, dos, tres. Repito, tres cadenas y hago otro grupo de tres puntos altos y así voy a hacer hasta obtener mis amores cinco grupos de tres puntos altos llevo tres hago dos perdón tres cadenas y otro grupo de tres puntos altos y hasta aquí llevo cuatro grupos me quedaría faltando un grupo de tres puntos altos, voy a acercar un poco aquí. Hago tres cadenas y hago nuevamente tres puntos altos: uno, dos, tres, y hago una, dos, tres cadenas y cierro aquí en una, dos y tres en la tercera cadena cierro con un punto deslizado bien me va a quedar así y vamos a ajustar nuestro anillo mágico listo voy a encerrarlo lo más que pueda bien entonces voy a hacer lo siguiente de aquí me voy a deslizar hasta llegar al centro de este ¿bien? entonces me voy a deslizar aquí 1, 2 y 3, así, una vez esté aquí chicas voy a hacer levantar 3 cadenas y voy a hacer un grupo de 3 puntos altos, recuerden que las 3 cadenas nos cuentan como un punto alto, realizo 3 cadenas y aquí mismo hago puntos altos 2 y 3 bien, vamos a continuar entonces hago aquí nuevamente 3 eh, cadenas 1, 2, 3 y aquí en este espacio voy a hacer nuevamente 2 grupos de 3 puntos altos separados con 3 cadenas entonces ya tengo un grupo de 3 1, 2, 3 cadenas y nuevamente un grupo de tres ahí mismo y tres paso al siguiente con una dos tres cadenas de separación y aquí hago uno dos tres puntos altos tres cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos uno 2 y 3 vuelvo y realizo lo mismo, 3 cadenas hago un grupo de 3 puntos altos 2 3 hago 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos aquí mismo hago una, dos, tres cadenas de separación y tres puntos altos. Dos, tres, tres cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos. Uno, dos y tres. Hago una, dos, tres cadenas de separación, perdón. Y cierro aquí con un punto deslizado ahora hasta aquí. Llevamos dos vueltas. Ahora para la tercera vuelta, vamos a hacer lo siguiente: me voy a deslizar hasta aquí, como lo hice en la, en la vuelta anterior cuando cerré bien. Entonces, voy a hacer uno, dos, y este sería mi tercer punto deslizado. Ahí. ¿Bien? Entonces, una vez aquí vuelvo y levanto tres cadenas y hago un grupo de tres puntos altos, recordando siempre que los tres puntos de altura nos dan nos cuentan perdón como un punto alto. Hago tres cadenas de separación y tres puntos altos allí mismo, dos y tres. ¿Ve? Ahora, aquí en el centro de estos tres puntos que dejé de separación, estas tres cadenas, voy a hacer lo siguiente. Una, dos, tres cadenas y tomo el tercer punto. Uno y dos, aquí el del centro. El punto del centro, que viene siendo el segundo punto, perdón, allí voy a tomar y voy a hacer un punto alto. Hago tres cadenas más de separación y aquí en el centro de este abanico hago tres puntos altos, dos y tres. Hago tres cadenas de separación y nuevamente hago tres puntos altos, uno, dos y tres. Hago tres cadenas de separación y en el segundo de estos tres, es decir, en el del medio, voy a hacer un punto alto. Hago tres cadenas de separación y en el centro del abanico este hago nuevamente dos grupos de tres puntos altos separados con tres cadenas. Tres. Hago tres cadenas de separación y allí mismo hago tres puntos altos. Uno, dos y tres hago tres cadenas tomo el punto del centro de estos tres y hago un punto alto hago una, dos, tres cadenas y en el centro del abanico vuelvo y hago dos grupos de tres puntos altos separados con tres cadenas dos, tres cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos. Ahí está. Ahora nuevamente hago una, dos, tres cadenas en el centro de estas tres. Hago un punto alto. Hago una, dos, tres cadenas de separación. Y repito. Tres puntos altos. tres cadenas de separación y nuevamente los tres puntos altos. Hago tres cadenas de separación. Perdón, en el centro de este hago un punto alto y tres cadenas. Y cuento 1 2 en la tercera cadena, en el tercer punto voy a cerrar con punto deslizado. Y ahí tengo lista mi tercera vuelta. Ahora voy a repetir prácticamente lo mismo en esta siguiente vuelta. Lo único que vamos a cambiar aquí es que ya aquí sobre este punto no voy a hacer nada. Voy a hacer un punto alto en el medio de estos tres y otro en el medio de estos tres. Bien, sería de la siguiente forma. Me deslizo hasta llegar al centro del de abanico. Ahí. Y voy a levantar tres cadenas. Uy. Hago aquí un grupo de tres puntos altos. Tres cadenas de separación. Tres puntos altos. Hago tres cadenas. Y en el medio de estos tres voy a hacer un punto alto. Hago una, dos, tres cadenas y en medio de estas tres realizo otro punto alto. Hago una, dos, tres y aquí corresponde hacer mi abanico de dos grupos de tres puntos altos separados con tres cadenas. Tres cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos. Uno dos y tres y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta ¿bien? voy a hacer uno más aquí tres cadenas en el centro de estos tres hago un punto alto hago tres cadenas y en el centro de estos tres hago otro punto alto nuevamente tres cadenas y en el centro de este abanico realizo mi siguiente abanico con dos grupos de tres puntos altos separadas con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas de separación. Y hago mi segundo grupo de tres puntos altos. ¿Ve? Y así lo vamos a ir trabajando por toda la vuelta. Una vez terminada, chicas, mi tercera vuelta, ahora lo que voy a hacer es nuevamente en esta parte de aquí deslizarme hasta llegar al centro del abanico. Ahí se me quedó. Aquí tengo uno, tengo dos, recuerden que siempre vamos a deslizar tres puntos. Levanto nuevamente tres cadenas y hago mi primer grupo de tres puntos alto. Hago tres cadenas de separación, unas, dos, 3 Y nuevamente mi abanico. Y ya aquí chicas les voy a explicar eh, lo que vamos a estar haciendo. Bien, bueno, miren aquí. No sé si se pueden dar cuenta que aquí abanico, los abanicos siempre van a quedar sobre el abanico anterior. Miren, que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco abanicos. Siempre vamos a hacer el abanico sobre el abanico. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es esta parte. Como pueden ver en la primera ronda que hicimos no lleva punto alto intermedio, solamente los abanicos. Para la vuelta siguiente lleva un punto en el espacio de las tres cadenas, ¿ven? Pero ya en la siguiente vuelta no lleva un punto, lleva dos puntos altos. Es decir que para la vuelta que sigue deben quedar tres puntos altos, uno, dos y tres, siempre separados con tres cadenas. ¿Eso qué quiere decir? Que para la siguiente vuelta no nos van a quedar tres, nos van a quedar cuatro, luego nos van a quedar 5 y así sucesivamente, pero va a ser lo mismo que ya hemos hecho hasta aquí. Bien, así que vamos a continuar, solo quería aclararles para que sepan qué es lo que estamos realizando vuelta tras vuelta. Bien, hago tres cadenas de separación, en el tercero de estos hago una, perdón, un punto alto hago 3 cadenas, aquí hago nuevamente tres cadenas, perdón, un punto alto más tres cadenas. Aquí sería un punto alto y tres cadenas. Como les dije, en este fueron dos y en este quedan 3. Y quedan los espacios para los cuatro de la vuelta que viene. Quedaría 1, 2, 3 y en este realizaría el cuarto. Es, eso es lo que va a ir dando el ancho porque los abanicos siempre van a quedar ahí listo entonces continúo con mi abanico y ahí chicas les van dando el ancho que ustedes deseen yo en mi caso voy a echar, hacerlo aproximadamente de unos 20, 18, perdón, 18 a 20 centímetros de ancho. Ahí voy mirando a ver cómo me va quedando. Bien, pues lo voy a hacer a mi medida, que sería una talla M. Uno, dos, tres. Y aquí hago mi abanico 1, 2, 3 corresponde a mi punto alto. 1, 2, 3 y corresponde mi siguiente punto alto. 1, 2, 3 y tendría mi tercer punto alto. 1, 2, 3 y corresponde mi abanico. Y así vamos a ir haciendo hasta terminar toda esta vuelta. así lo vamos a ir haciendo hasta terminar toda la vuelta ya una vez haya terminado mi vuelta chicas voy a realizar lo mismo cierro con un punto deslizado y me deslizo hasta el centro del abanico recuerden que siempre debemos deslizarnos hasta el centro del abanico levanto tres cadenas y realizo mi abanico correspondiente Recuerden que siempre vamos a separar con tres cadenas. Ahí está mi primer abanico. Separo con tres cadenas y, y ahora voy a trabajar aquí. Recuerden que aquí son tres puntos y en la vuelta que voy a realizar van a ser cuatro puntos altos. Entonces, uno, tres cadenas voy al siguiente, realizo mi punto alto, ya van 2 más 3 cadenas, en el siguiente realizo mi punto alto y van 3 más mis 3 cadenas, y en el siguiente realizo el cuarto más mis 3 cadenas, 1, 2, 3, y hago mi abanico aquí, Hago tres cadenas y ahora me corresponde hacer mis cuatro puntos. Entonces hago uno, tres cadenas de separación, hago dos, tres cadenas de separación, hago tres, tres cadenas de separación y me corresponde aquí hacer el cuarto y tres cadenas de separación ahora corresponde hacer mi abanico y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta abanico más cuatro puntos altos separados con tres cadenas 1 dos tres y otro grupo de tres aquí mismo Listo. y nos va a ir quedando así Vamos a hacer cuatro puntos con tres cadenas de separación y el abanico correspondiente. Bueno, ya aquí chicas he terminado esta vuelta. Ahora lo que voy a hacer para mi siguiente vuelta es lo mismo. Voy a hacer el abanico, solo que en esta vuelta me corresponde hacer cinco puntos altos separados con tres cadenas. Y así vamos a ir haciendo la vuelta chicas. Si en la que entra la que voy a hacer ahora tengo que hacer 5 puntos separados con 3 en la siguiente voy a hacer 6 puntos separados con 3 ahora para las tallas o para las medidas lo único que tenemos que hacer es tomar la medida de la espalda listo, es todo lo que vamos a necesitar para hacer este chart solamente la medida de la espalda, como les digo yo voy a hacer una talla M y la voy a hacer de 18 a 20 centímetros todo esto va dependiendo de la persona a la cual le vayan a hacer el chale. Yo, la mía, como les digo, de 18 a 20 centímetros. Una vez los tengo, chicas, les muestro cómo me va a quedar y qué vamos a hacer eh, para continuar. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado de dar todas mis vueltas. Les voy a mostrar de cuánto me ha quedado. Recuerden medir siempre en el centro del anillo ahí está, tengo chicas eh, 19 centímetros y medio entonces ese es el ancho que le quise dar ahí, 19 y medio ahí lo pueden ver ahora lo que voy a hacer para mi siguiente vuelta va a ser lo siguiente aquí donde bueno ya aquí cerré con mi punto de deslizado, ahora voy a deslizarme hasta el centro del abanico y aquí estoy en el centro. Ahora en el abanico voy a levantar tres cadenas y voy a hacer un total de seis puntos altos. Recuerden que la cadena nos cuenta como un punto alto. Tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis a elaborar 6 puntos. Ahora, eh, para no perder la forma, para no perder la forma, o para que para la, perdón, para que la próxima vuelta podamos, no nos vayamos a perder, voy a hacer aquí después de tres puntos una cadena de separación. Y ahora levanto mis siguientes tres puntos. Ya no voy a hacer tres cadenas, voy a hacer una sola, pero esto es opcional. Si ustedes quieren dejarla ahí, la pueden dejar. Si no, no la dejan y ya. igual no pasa nada. Yo la voy a dejar para que a mi próxima vuelta se saber dónde voy a hacer el abanico o dónde voy a hacer los siguientes puntos. Bien. Ahora aquí en este espacio, donde las tres cadenas, voy a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro paso al siguiente y voy a hacer cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 en el siguiente nuevamente levanto cuatro puntos altos Cuatro. en el siguiente levanto cuatro puntos altos y así voy a ir trabajando cuatro puntos altos excepto en los abanicos que voy a levantar 6 cierto voy a trabajar seis puntos altos en los abanicos separados con una cadenita es decir dos grupitos de tres llevo dos tres y cuatro en el siguiente levanto cuatro más 1, 2, 3, 4, nos queda un espacio, 4 abanicos más, 1, 2, 3, 4, ahí está, he llegado al abanico donde voy a levantar 3 puntos altos, 1, 2, 3. Hago una cadenita y hago 3 puntos altos. 1. 2. Y 3. Paso al siguiente y hago 4 puntos altos. 1. 2. 3. Y 4. Voy al siguiente y hago 4 puntos altos. 1. 2 3 4 y así voy a continuar ¿Ven? entonces están los espacios las tres cadenas levanto 4 en el abanico levanto 6 3 eh, una cadenita y tres más listo y así vamos a trabajar todo lo que sería esta vuelta bueno chicos ya yo aquí he terminado esta voy a hacer eh, una cadena de 50 centímetros iniciando desde aquí hacemos una cadena que mida 50 centímetros y lo unimos aquí en este abanico ¿bien? que vamos a coger una sola sección de abanico a abanico igual en la otra parte una cadena de 50 centímetros y las unimos ¿bien? una vez tengamos nuestras 50 cadenas unidas de ambas partes entonces vamos a iniciar aquí y vamos a realizar puntos altos bien vamos a empezar a hacer puntos altos por toda la vuelta incluyendo la cadena listo marco aquí que sería el primer punto que levante de tres cadenas listo y así vamos a continuar realizando puntos altos Perdón. Vamos a realizar punto alto sobre, sobre cada punto anterior, igual sobre la cadena también vamos a realizar puntos altos. Y así nos vamos a ir. Así vamos a ir tomando toda la vuelta, solo haciendo puntos altos, Esto es todo lo que vamos a hacer. Y una vez lleguemos aquí chicas donde está el abanico de la primera parte, igual en la segunda, vamos a hacer dos puntos altos en el medio. Ahí en el centro vamos a hacer dos puntos altos. Y continuamos haciendo punto alto sobre punto alto. Es lo único que vamos a hacer allí, solo dos puntos altos en el centro del abanico. De resto vamos a continuar haciendo punto sobre punto. Esto yo creo que solo es, solo lo vamos a hacer en esta parte de aquí, porque eh, lo que son los abanicos donde están los las cadenas, no es necesario hacerlo porque ya ahí está la cadena ¿Ve? aquí y aquí, lo vamos a hacer solo en este que queda aquí abajo Esto es la única, la única donde vamos a hacer eh, los dos abanicos en esta que queda hacia abajo de resto lo vamos a continuar igual solo haciendo punto sobre punto listo bueno ya aquí llegué a este extremo ¿Ven? miren cómo nos va a ir quedando así listo entonces una vez haya llegado aquí a esta parte y ahora mi siguiente punto corresponde aquí donde está mi cadena bueno ahí donde está la cadena voy a hacer un punto alto y de ahí paso a tomar chicas el primer punto de la cadena y continúo haciendo puntos altos sobre la cadena ¿Ven? un punto en cada cadena un punto alto en cada cadena y es todo lo que voy a hacer de aquí hacia allá ¿Ven? Así. entonces nos va a ir quedando así Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer por todo el borde de la cadena llegamos aquí igual aquí donde llegamos a este punto vamos a volver a hacer un punto donde inicia la cadena y continuamos haciendo puntos altos igual hasta aquí ¿Bien? vamos a continuar aquí recomiendo chicas tomar o pasar la aguja por que, que queden dos hebras sobre la aguja Miren. dos hebras sobre la aguja dos aritos de la cadena, no tomen uno solo porque si no la, la cadena va a quedar con huequitos se va a ver fea entonces si tomamos los dos queda uno abajo así va a ir quedando más cerradita Ven que no se ve huequitos. Entonces les recomiendo eso. Bueno, y así vamos a ir tejiendo hasta tener toda la cadena. Y continuamos. Bueno, chicas ya aquí terminé lo que sería la primera cadena. Miren. Listo. Ahora aquí. Ya hice mi último la última cadena y voy a hacer mi próximo punto aquí donde inició, donde cerré mi cadena allí y continuo haciendo punto sobre punto de aquí en adelante hasta llegar a la cadena. Y voy a hacer a la próxima cadena aquí y voy a hacer lo mismo que hice de este lado. Bien, y voy a ir quedando así. Entonces, una vez llega acá, chicas, les explico cómo vamos a hacer las siguientes vueltas bueno chicas una vez haya llegado aquí voy a retirar mi marcador donde había marcado mi tercera cadena entonces voy a cerrar aquí en la tercera listo entonces me ha quedado así bien entonces ya una vez tenga lista esta vuelta vamos a empezar ahora aquí que voy a hacer voy a levantar una dos tres cadenas y voy a hacer aquí en el siguiente punto hago un punto alto en el siguiente hago otro punto alto tengo tres puntos altos uno en cada punto realizo una dos tres cadenas salto uno dos y en el tercer punto hago otro punto alto en el que sigue hago un punto alto, en el siguiente hago otro punto alto. Hago una, dos, tres cadenas, me salto una, dos y en el tercero levanto el siguiente punto alto. Y esto es lo que voy a hacer por toda la vuelta. Entonces vamos a seguir haciendo puntos altos. Y recuerden que aquí voy, primero estoy haciendo esta parte de abajo. Una vez llegué aquí donde está el abanico donde hicimos los dos puntos, allí les digo cómo vamos a hacer ese punto. Pues haya llegado aquí al centro. Mírenlo aquí. Entonces, aquí lo que voy a hacer son tres puntos altos juntos en ese espacio, espacio chiquito que dejamos aquí. Voy a hacer tres cadenas de separación y hago nuevamente tres puntos. Uno, 2 y 3. Hago tres cadenas de separación, cuento 1 2 y en el tercero levanto un punto alto. Hago en el siguiente un punto alto, en el siguiente otro punto alto, tres cadenas de separación, salto dos y en el tercero vuelvo y levanto y de este lado voy a hacer lo mismo que hice aquí. Y así me voy a ir, chicas, por toda la cadena hasta terminar la vuelta aquí. ¿Listo? Bueno, chicas, ya aquí he llegado al, al final de esta vuelta. Cierro con un punto deslizado y me voy a deslizar hasta llegar a este cuadrito de aquí. ¿Listo? Entonces voy a hacer puntos deslizados hasta aquí. ¿Listo? ¿Listo? ahora que subo tres cadenas y aquí vamos a hacer el cambio de nuestro punto voy a hacer tres puntos altos tres cadenas de separación y nuevamente tres puntos altos Dos y tres. un abanico de seis puntos altos separados con tres cadenas voy al siguiente punto y hago nuevamente cadenas de separación y en el mismo tres puntos altos. 1 2 y 3. Y así continúo. Tres puntos altos, 1 2 3. Tres cadenas de separación, tres puntos altos. 1 2, 3, 3, perdón, tres puntos altos, 2, 3, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos, 1, 2, 3 y así vamos a continuar chicas por toda la vuelta incluyendo este abanico de aquí, listo? No vamos a hacer cadenas entre abanico y abanico, solamente las de separación del mismo abanico. Y así, chicas, vamos a ir dándole el ancho que nosotras deseemos. Bien, ya el ancho, la cantidad de vueltas que le den, ya eso es eh, decisión de cada una de ustedes. Esto Eso es opcional. Entonces, este es el abanico del centro, como pueden ver. Voy a hacer mi abanico normal. 2. 3, 1, 2, 3. Y 3 puntos altos allí. Y así voy a continuar dando toda la vuelta. Listo. Y paso este de acá. Entonces, así. Le voy a dar toda la vuelta incluyendo las tiras hasta llegar aquí. Una vez llegue aquí, chicas, cierro, me deslizo hasta el centro del abanico y vuelvo a hacer mi abanico normal. En cada abanico. ¿ya? Y ahí vamos empezando a darlo circular, circular. ¿Listo? Una vez yo haya terminado de dar todas mis vueltas chicas. Les cuento a ver cómo me quedo. ¿Listo? Chicas, una vez yo haya ya terminado de dar todas mis vueltas. En este caso yo eché seis vueltas de abanicos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y coloqué dos botoncitos aquí. Que van debajo de mi busto. Pero esto es opcional, chicas, si ustedes quieren colocar un lacito, una cintica, una florecita, ya eso es opción de cada una de ustedes. Entonces, miren cómo me va a ir quedando, me va a ir quedando así. Ahora, en la parte de atrás, aquí voy a doblar dos abanicos. Y lo que voy a hacer aquí en esta parte es colocar una puntada con hilo normal o si quieren colocar un botoncito, un ganchito, también es opcional. Si quieren dejarlo así, también lo pueden dejar así. ¿Listo? Ya eso es opción de cada una de ustedes. Eh, les muestro por la parte de atrás. Miren cómo nos va a quedar por la parte de atrás. ¿Listo? Ahora chicas, eh, bueno, aquí adelante, en la parte de adelante, eh, si ustedes pueden observar esta parte, de aquí es diferente a esta. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte le eché eh, un abanico de ida y vuelta porque me queda eh, un poco corto y no me gusta. Entonces lo que hice fue colocarle un poquito más acá para que no me quede tan corto. ¿Listo? Por lo que bueno, y en este caso, en el caso mío, perdón, es porque yo tengo un poquito eh, de busto. Entonces no quiero que me vaya a quedar. Entonces por eso se lo eché. Si ustedes quieren pueden dejarlo así. Si no, entonces les voy a explicar cómo vamos a colocar el, el rizado de este lado. Listo. Entonces les explico cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer un nudo deslizado o un minutito de inicio y voy a tomar esta parte de aquí. Lo voy a hacer de aquí hasta aquí, esta parte no la voy a hacer, solo de aquí y doy la vuelta hasta aquí ¿listo? entonces voy a iniciar desde aquí entonces voy a pasar mi hilo aquí en esta parte ¿listo? aquí donde cerré esta vuelta, entonces aquí voy a voy a empezar ¿Listo? qué voy a hacer voy a contar cuatro puntos voy a contar 1 2 3 4 en ese cuarto voy a hacer un punto alto tomo la lazada y ahí mismo hago un siguiente punto alto y así me voy a ir haciendo puntos altos a obtener un abanico de 6 puntos altos sin separarlos, listo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuento 1, 2, 3 y cierro en la cuarta con un punto bajo, me va a quedar así ¿sí? ahora vuelvo y hago lo mismo, tomo la lazada y cuento 1, 2, 3, 4, en la cuarta hago mi primer punto alto y ahí mismo voy a hacer 5 puntos altos más para un total de 6 puntos altos: 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar en 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. Me van a ir quedando así. Tomo la asada y hago 1, 2, 3, 4 en el cuarto hago un punto alto dos puntos altos tres puntos altos cuatro puntos altos cinco puntos altos y seis puntos altos cuento nuevamente una dos tres cuatro y cierro con un punto bajo nos van a ir quedando así Nuevamente tomo la asada, cuento 4 y hago mis 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Voy nuevamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 punto alto. 2 puntos altos, 3 4 5 y 6 puntos altos. Y voy a cerrar en 1 2 3 4 punto bajo. Y así nos vamos a ir, chicas, haciendo la vuelta hasta llegar aquí. A esta parte de aquí. Recuerden que la parte esta que hicimos acá no lleva una vez haya llegado aquí al final, miren, lo que voy a hacer es deslizarme hasta el tercer punto aquí en el centro. ¿ven? Me queda 1, 2 y 3, recuerden que son 6. Voy a tomar la asada y me voy a ir al centro de los dos abanicos aquí. Y voy a hacer allí nuevamente 6 puntos altos: 2, 3. 4 5 y 6 y voy a hacer mi punto bajo en 1, 2 y 3 ahí en el centro ¿Ven? así ahora hago lo mismo me voy al centro de los dos abanicos en toda la mitad y allí levanto nuevamente 6 puntos altos 1, 2 2, 2, hago 3, 4, 5 y 6 y esto es lo que vamos a hacer chicas hasta llegar a la parte donde iniciamos, cuento 1, 2 y 3, en el tercero un punto bajo y me voy a ir quedando así, vuelvo y hago lo mismo aquí. La asada, voy al centro de los dos abanicos y levanto 6 puntos altos o 6 varetas: 3, 4, 5 y 6. Y las voy a unir en 1, 2 y 3. Ahí. Vuelvo y hago lo mismo, tomo la lazada, voy al medio de los dos abanicos y levanto 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a unir aquí, listo. Y así vamos ahí chicas haciendo toda la vuelta hasta finalizar, listo, donde iniciamos y bueno chicas ya que he llegado al final y voy a hacer el último punto Bien, el último abanico 3 4 5 6 y lo voy a unir aquí miren 1, 2 y 3 y aquí cierro porque ya hice mi último punto listo Voy a cortar mi hebra y estas hebras pues las escondemos hacia la parte de adentro para que no se note ¿listo? Entonces les muestro chicas. Ya aquí damos por terminado nuestro chal, nuestro chaleco, nuestro eh, nuestra chaqueta, no sé cómo le conozcan, cómo le quieran llamar. Pues solo espero chicas que les haya gustado nuestro tutorial cualquier inquietud, cualquier duda que tengan mis amores, déjenme sus comentarios, bien, no olviden suscribirse a aquellas que no están suscritas, para que puedan seguir recibiendo chicas y acompañándome en estos tutoriales, bien, no siendo más chicas, hasta un próximo tutorial.